Primero, declarar un rival en cuanto a la forma, la presencia de acusación por el Ministerio Público en contra de los diputados, Mari Martínez y Marlon Martínez, acusados de violar y los artículos antes señalados que confunden la calidad de autor para cometer actos de este barbarie, cultura, asesinato, calidad de autor y ocultamiento de cadáver, así como la asesinato en calidad de autor y ocultamiento del cadáver así como a la segunda Mariana García Martínez de cometer complicidad de actos de tortura y asesinato y ocultamiento del cadáver y en consecuencia envía a los imputados a juicio de fondo tercero, acoge la querella con constitución en acto civil hecha por la revista Polanto y, y Genaro Peguero a través de sus abogados constitucionales por haber sido hecha de conformidad con la norma y como padres no tienen que probar el daño sufrido porque dicho daño se presume acogiendo los elementos de pruebas presentados por esto para probar la calidad cuarto, acoger el escrito de defensa de la diputada Mario Mar Mar Mar Martínez por cumplir con lo que establece el artículo 299 y acoge los elementos de pruebas testimoniales que ha presentado cinco, acoger el escrito de defensa diputada Marlene Martínez por escuchar con lo que establece el artículo 299 ha las pruebas testimoniales que ha presentado su favor. Sexto, identifica como parte del proceso a Marlene Martínez y Maglin Martínez a, eh, en calidad de imputados, a los señores, a Daltista y Polanco y Genaro del Carmen Peguero en calidad de víctima que le el y de su como órgano ajustador. Sexto, con relación a la medida de cohesión en contra de los diputados Marlin Martínez y Marlin Martínez, Marlin Martínez y Marley Martínez, concediendo de presión preventiva, la misma se mantiene por no haber variado el presupuesto que en su momento la justificara. Octavo, intima partes para que en un resto común de cinco días, contados a partir de la notificación íntegra de la presencia de en lugar de las nomenclizaciones.